de proyectos de Trello. Vamos a ver qué operaciones básicas podemos realizar dentro de las tareas, que se pueden observar gráficamente como tarjetas. Nos introducimos, por ejemplo, en el tablero de coordinación de Podemos-Alcalá. Aquí vamos a mostrar distintas operaciones que podemos realizar. En primer lugar, podríamos añadir una tarjeta o tarea, pulsando Add a card, sumar una tarjeta. Ahora podríamos introducir el título de esta tarea, Evaluar y mejorar canales. Pulsamos Intro o la tecla Add en verde para guardar los cambios. Para editar una tarjeta, tan solo tenemos que situarnos sobre ella y pulsar sobre el título. Se nos abrirá el formato de la tarjeta. Lo primero que podemos hacer es editar el título. Evaluar y mejorar carteles... podemos. Salvamos. También podemos editar la descripción de la tarjeta. Con esta descripción ayudaremos al resto de miembros que tienen acceso a esta tarea a comprender el verdadero sentido y finalidad de la misma. En este caso de ejemplo, evaluar y mejorar junto a la agente de comunicación los carteles de Podemos. Luego advertimos que esta es una tarjeta de prueba para grabar un vídeo explicativo. Salvamos. También podemos introducir un comentario en la conversación. Los miembros del equipo que tienen esta tarea comentan y hablan sobre las vicisitudes y progresos de la misma. Otra cosa que podemos hacer es introducir una fecha en la que la tarea tiene que estar terminada. Seleccionamos una fecha, una hora, por ejemplo, las 14 horas, y salvamos. Como vemos, aparece debajo del título de la tarjeta, la fecha de terminación de la misma. Ahora vamos a incluir a las personas que queremos que reciban información sobre esta tarea. Vamos eligiendo usuarios que recibirán avisos de lo que está pasando en esta tarjeta. Daremos, por supuesto, que estos miembros también podrán modificar y editar los valores y contenidos de esta tarjeta. Si queremos escribir un mensaje a algún miembro del grupo específico, escribimos arroba y los primeros caracteres del nombre a quien queremos enviar este comentario. Trello nos ofrecerá automáticamente todos los posibles nombres de los usuarios a los que podemos estarnos refiriendo. En este caso, arroba, organización Podemos Alcalá. ¿Qué os parece si iniciamos esta tarea ...para tenerla hecha en la reunión del domingo. Presionamos «Comment» para enviar. Este usuario recibirá este comentario. Y si lo desea, podrá responderlo. Muy bien, adelante. Otra tarea que podemos realizar dentro de una tarjeta es editar las etiquetas. En este caso, hemos confeccionado un código de colores... ...que nos permite saber si una tarea está hecha, iniciada, progresando si supone algún problema o está completada. Por último, podemos añadir anexos a la tarjeta, es decir, documentos adjuntos, que podemos subir de la computadora, de Google Drive, si los tenemos en Dropbox. También podemos introducir un enlace a una dirección online. Otra acción muy interesante es que podemos arrastrar directamente los archivos que deseamos adjuntar en esta tarjeta directamente desde nuestro explorador. Seleccionamos los archivos que queremos incluir en la tarjeta, en este caso los carteles de Podemos, y los ponemos dentro de la tarjeta. Como vemos en la parte superior derecha de la pantalla, las imágenes se están cargando entre ello. Escribimos un comentario sobre los archivos que acabamos de subir todos los miembros de esta tarjeta podrán comentar, observar y opinar sobre lo que les parecen estos documentos adjuntos. Con todo así, tendremos estos documentos adjuntos a nuestra disposición, por lo que podrán ser descargados y también borrados. Atención, si borramos el documento, lo borraremos dentro de la tarjeta, ...por lo que estaremos impidiendo que el resto de los miembros puedan acceder a él. Otra cosa muy interesante son las listas de comprobación. Checklist. Introducimos un título. Cosas a hacer. Pulsamos Add, Sumar. Y vemos cómo aparece ya en la cabecera de nuestra tarjeta. Editamos la lista de tareas por hacer. Verificar ortografía... Ajustar colores y Validar en reunión. Como vemos, aparece un cuadro a la izquierda de cada tarea que podemos ir marcando para constatar que esa tarea ya ha sido realizada. Como vemos, la barra azul va incrementando, por lo que nos da la visión global de las tareas que ya están completadas. Este comentario no llegamos a guardarlo, así que pulsamos Comment y ya queda almacenado. Esta sería una primera aproximación a las tareas básicas que podemos realizar en una tarjeta. Esperamos que os haya servido de ayuda. Nos encontramos próximamente para seguir profundizando en esta herramienta de organización de equipos de trabajo. ¡Hasta pronto!